eso, pero también he sido el más sincero Siempre fui más de pocos amigos Pero esos pocos eran verdaderos Pero no sé dónde están Porque yo nunca fui de los que los buscaban primero Ojalá que les vaya muy bien Donde quiera que estén de verdad eso Es algo, algo tonto Pensar en muchas preguntas Y pocas respuestas Tonto Fue tonto pensar sin la mente abierta Tantas noches las que al final dan igual y el pensar que voy a renunciar me hace mal tonto. Fue tonto pensar en que algo podría. Está consumiendo muy lento por dentro Por las noches no puedo dormir por pensar En que vivo como un prisionero o esclavo De todos mis pensamientos, hoy estoy probando El dolor verdadero, pero me mata Pensar en que haré si mañana de esto no Genero dinero, ¿Cómo ayudaré A mi familia si no me puedo ayudar Ni a mí primero, no puedo expresar lo que llevo Dentro y eso no me deja sentirme entero Por una parte trato de vivir Y por otra parte siento que me muero Porque me cuesta demasiado decirle A mi mamá lo mucho que la quiero ¿Por qué hago esto si nadie me escucha? Busco sin saber lo que estoy buscando Porque casi siempre me siento vacío Porque me levanto siempre tan cansado Porque hoy me miento guardando el dolor Y gritando que la vida es un regalo Porque me siento mal conmigo Si siento que yo no estoy haciendo nada mal. Es algo tonto, Pensar en muchas preguntas y pocas respuestas Tonto Fue tonto pensar si la mente abierta Tantas noches las que al final dan igual y al pensar que voy a renunciar me hace mal tonto. Fue tonto pensar en que algo podría cambiar.